Gracias Carolina y los demás miembros del equipo, miren, eh, hay una, hay un, unos análisis que hacía un, un autor de derecho penal español de principios del siglo pasado, los años 40, eh, 40, 50, escribió en España un libro sobre, sobre derecho criminal, así le llamaba él y hablaba de un tema que se da en muchos sitios, en muchos lugares, en toda parte del mundo, probablemente se haya producido en algún momento de la historia lo que él llamaba la muchedumbre delincuente. Se trata de un grupo eh, acéfalo, eh, si, sin uniformidad en su conformación, eh, un grupo de personas que en medio de una situación este, asumen una una decisión que luego eh, resulta que probablemente no tendría sentido, no era correcta y constituye básicamente un delito. Entonces ahí surge una, una, una especie de responsabilidad colectiva en términos penales. Este tema del taxista que acaba de mencionar Yerian en su comentario, en su tema, hay algo que a mí no me cuadra en los hechos y ojalá me aclaren lo que no sepa, pero bueno, el asunto está en que se, se mencionó que la, la persona interesada, en este caso la, la madre, me imagino, eh, del menor que abandonó en el vehículo por equivocación, vamos a suponer en principio que sí, le dio tiempo a poner una denuncia y luego retiró la denuncia. Se asume que debió de ir a un cuartel de la policía a poner una denuncia y en lo que tú llegas a la casa y te das cuenta que el niño no está y va al cuartel de la policía y pone la denuncia y vuelve a la casa tiene que haber pasado un tiempo un tiempo prudente en lo que el taxista lo que debió haber hecho era dar la vuelta a la manzana y volver a la casa y entregarlo ¿eh? Todo fue ahí mismo, pero el cuartel de la policía, no era, ella no era vecina del cuartel de la policía. Porque si hubiese sido vecina del cuartel de la policía, probablemente no se, no se da lo de la muchedumbre que vino y, acá, y, y, y le dio la salsa, como calificó Yerjan a, a el, el, el, la paliza que le dieron al taxista. Entonces, hay cosas que no me cuadran en esa historia. Los penalistas... Somos muy desconfiados. Los penalistas tenemos un sexto sentido y un olfato muy característico donde siempre le vemos lo que está más allá de, porque hay una cosa. Yo he aprendido en 38 años de ejercicio profesional que tengo en el área penal, yo he aprendido que al primero que el cliente engaña o intenta engañar es a su abogado. Al primero que le dicen, el primer embuste nos no, no lo dicen a nosotros. ...cuando van a tu oficina... ...mire yo tengo un problema doctor... ...ajá dígame... ...el primer embute es... ...porque ellos te maquillan las cosas... Sí. ...con la intención de... ...o sea como que la gente cree... ...que mintiéndole al abogado... ...le va a mentir a la justicia... ...y va a salir mejor librado... ...cosa que es un disparate... ...dígame la verdad... ...que de la mentira me encargo yo... ...entonces... ...es al revés... ...ellos vienen y te dicen la mentira... ...para que entonces tú, tú caigas... ...en el error de la verdad... ...pero bueno... Ahí hay algo que no me cuadra en esa historia. Lo que no me cuadra es que cómo es posible que le haya dado tiempo suficiente a la madre del menor de ir a poner una querella, una denuncia de que le secuestraron su hijo y que... No, me dicen que ella después retiró la denuncia. Si retiró la denuncia, si retiró la denuncia, ¿en qué momento la retiró? O sea, ahí hay, o la información no está clara... Con relación a lo que pasó en sí, o estamos manejando información a retazos, o eh, ahí hay algo eh, peor, quizás un arrepentimiento después de haberme llevado el muchacho, decido no llevar y, y, y, y, llevar y devolverlo. Miren, se quedó este muchacho ahí, porque óyeme, yo te voy a, ti a decir una cosa, ¿cómo es posible que tú andes en un vehículo y no te des cuenta que te dejaron un niño en el asiento de atrás? En tu a vehículo. Amado, ¿y tú sabes los niños que han fallecido porque se montan en la parte de atrás y los papás no se dan cuenta? Sí. Y tú sí, vas y cierras el carro y sí, el niño se te asfixia ahí. Eso sí, suele pasar. Sí, hay que sí. ver en qué condición estaba el niño, sí, el tamaño. Sí, sí, pero hay que sabes? ver el tamaño del niño. Hay que ver si el niño estaba durmiendo. Exacto. Se, se durmió, se quedó dormido en el, en el vehículo. Hay que ver por qué la madre lo dejó. O sea, una serie de cosas. Una serie de cosas porque a, a mí no me cuadra esa historia. A mí no me cuadra. Primero, yo no, yo, no, yo, no confío, yo no confío en la prensa nacional en términos de establecer, no es que no confíe en la veracidad de la prensa, que se quede claro, no es eso. Es que no confío en términos de establecer los datos de una información. Aquí nosotros estamos en una carrera loca, estúpida carrera, por lograr el palo noticioso, por lograr el like en los medios digitales por lograr la visualización. Y entonces los periódicos, incluso los periódicos eh, de cierta prestancia, el que menos errores comete, hasta donde yo sé, es el listín diario. Pero con todo y todo comete sus errores en términos de información. Y cuando usted viene a ver, donde dice Diego, dije Diego. Entonces, eh, hay que tener mucha cuenta con lo que nos venden por ahí. Por eso hay que tener cuenta cuando uno ve una información a ver qué pasa, a ver qué está pasando. Bien, eso por un lado. No me cuadra la información, pienso que ahí hay algo más que no se ha dicho o que se ha dicho a media o que no han dado los datos suficientes para uno poder entronizarlo y analizarlos. Pero bien, el otro tema que quiero tratarles acá es el tema de las bebidas adulteradas. Mire, hay que dejarse de pendejadas, eso que está pasando con las bebidas adulteradas no es, no es algo al azar, no es algo que haya ocurrido porque la gente se cansó de comprar romo caro. No, no, no. Hay toda una industria de la falsificación. Porque, por ejemplo, hay, lo primero que hay que hacer es reciclar las botellas. Las botellas de Brugal, por ejemplo, que es uno de los alcoholes, que están falsificando. Hay que, hay, que, hay, que, hay que reciclarla, es decir, comprarla, buscar en la calle. Segundo, hay que fabricar una etiqueta, hay que fabricar una etiqueta. Tercero, hay que tener una máquina que haga el cierre con la tapa ¿Mm? y hay que conseguir la tapa. Lo que quiere decir que hacer un, una, un litro de Brugal que tenga la apariencia de, de algo normal, que rompa cuando usted lo abra. Ustedes han oído ese sonido, ¿verdad? Cuando usted, abre la, cuando usted rueda la tapa de la botella. Ese es, ese, es, ese es un sonido que te indica a ti que el, el, el, el contenido estaba sellado. ¿Eh? Incluso hay una hay una, una, un sticker que le colocan de rentas internas, bueno, de la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene el mapa de la República. Para reconocerlo, el mapa que está falsificado es un poco más grande que el mapa que originalmente trae la botella correcta de el, del ron. Y entonces es una forma de reconocer cuando se trata de un ron falso y cuando se trata de un ron genuino. Ahora, yo lo que digo es, hacer eso no lo hace en un patio un carajo a la vela, que anda buscando ganarse un par de pesos. Eso es una industria. La industria de la falsificación de ron que ha estado funcionando siempre en la República Dominicana, siempre, siempre. Por ejemplo, aquí hay, aquí hay negocios, liquor store, de gente que vende bebida falsa y que sabe que vende bebida falsa. Y ustedes lo ven que ponen especiales, ustedes lo ven que te venden eh, el, una cerveza o te venden un litro de ron baratísimo y eso es por eso. Consiguen el cliente del, de, del, de, la, de la bebida legal y también venden la bebida barata y por supuesto ganan con la bebida barata. entonces eh, eso no es una loquera, eso no es una, no es alguien que se inventó hacer, no. Lo que pasa es que no hay, no hay, no hay consecuencia, ni hay vigilancia. Mi querido amigo Alberto Jiménez, que dijo en el periódico El Jaya, nosotros no tenemos denuncias de alcoholes falsificados. Pues mira, Alberto, acaba de fallecer tres personas en la zona. ¿Dónde fue que fallecieron, Carolina? Eh, tengo la información en el barrio Las Flores, en San Martín, y me parece que el barrio Azul. Yo, yo espero ahora ver qué va a decir mi amigo Alberto Jiménez, porque él dijo al Jaya, al periódico El Jaya, que aquí no había denuncia de eso, que no. Pero como... es que pro consumidor, como institución reguladora. Pero ustedes de que... lo vieron. Pero por Dios, es que ellos tienen supervisores, se supone. Ellos deben de investigar. Hay un problema de esta magnitud, Pero ahí amado. Es que está el problema. Y decirte el encargado director de esa institución que ellos no tienen información, salga a la calle, Ahí mi amigo. es que está el problema. Por eso, como no hay consecuencias de nada, la gente sigue haciendo lo que oh. le venga en gana. ¿Qué va a decir Alberto Jiménez ahora con relación a, esto, a estos tres fallecidos cuando él hace menos de una semana, hace cinco días, cuatro, cinco, seis días que salió en el raya? Dijo que aquí no había denuncia ni, ni tenía conocimiento de bebida falsa, pero hay ah, tres muertos. Por no, pero es que tenían que salir los muertos. Porque Primero que tenían que morirse la gente y ahora ellos van a... Entonces sonar. el ProConsumidor está en la oficina esperando que le lleguen las denuncias, o sea, no sale a las calles no, no, a su le, rol le, le de supervisión, de fiscalización, que les compete. No, pues que quiten eso, por Dios. ¿Eh? Digo, yo, si no, no, no, le, es no. Es que así no es que se trabaja. Es que, es que desde que se supo en el, en el país claro. que había habido un hecho de bebida adulterada El proconsumidor debió salir en todo el país A averiguar en qué lugar hay bebidas adulteradas Y si la hay, cerrar ese lugar, aplicar las consecuencias que trae la ley Porque hay una ley de, de, de proconsumidor Pero aquí no hay consecuencia para nadie Aquí hay una serie de funcionarios que reciben un cheque Y solamente se limitan a cobrarlo cada mes o cada quincena y finalmente, todo seguimos bien. Rumba abierta para Cocotuces y Tambora. Eso es este país. Muchis, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Salvador. miren, eh, Ramón de León, ninito, dice, en el mercado público no hay COVID, mucha gente, dice él, con mascarilla. Parece que, me imagino que debe ser sin mascarilla, ninito. Salud pública, entrar en acción, dice él. Bueno.